La acreditación de la carrera de contador público es un proceso, un proceso de evaluación y de determinar si la institución educativa que brinda ese título eh, cumple con los ...parámetros mínimos o contenidos mínimos... ...el proceso de evaluación de la carrera de contador público... ...comenzó el año pasado... Eh, ...con una formalización... ...que hizo la Universidad Nacional de Entre Ríos... ...presentándose ante CONEAU... ...y poniendo a disposición... Eh, ...nuestra carrera para ser evaluada... ...posteriormente a esa formalización... ...se completó un formulario... ...que se hace todo vía online... Eh, luego que se terminó esa formalización, eh, se completó el formulario, viene el, la parte del proceso en el cual nos encontramos en este momento, que es esperar la visita de los pares evaluadores. Eh, ellos vienen acompañados de uno de los técnicos de Coneau y revisan toda la documentación que nosotros cargamos en el formulario. Y eh, se hace el dictamen por parte de Coneau, que va a ser la acreditación o no de la carrera. Eh, por eso es importante que los estudiantes conozcan en qué proceso estamos, ellos también van a ser parte de la próxima visita de los pares evaluadores, también pueden recibir una convocatoria de parte de ellos para poder tener una conversación, pero lo que yo quiero que quede claro es que en realidad es el último beneficiado, es el mayor beneficiado, el estudiante que va a salir de la facultad como egresado va a tener ese sello de calidad que le da el haber acreditado. Eh, yo creo que el proceso de acreditación te ha sido de mucho provecho porque es importante ver dónde estamos cómo estamos esos momentos en que uno se detiene y mira la institución un poco también desde afuera y ve sobre todo todas las fortalezas y o debilidades que tiene eh, es importante porque si uno puede percibir las debilidades puede también proyectar mejoras y eso es lo que hemos hecho. Creo que fue muy bueno transitar por ella y va a seguir siendo bueno porque esto es un proceso que comenzó y que va a seguir.